En Tudela, en la Plaza de los Fueros, en plena Plaza Nueva, tenemos una Oficina de Atención Ciudadana para ti. El Gobierno de Navarra te informa, te escucha, te ayuda de tú a tú en cualquier gestión, de forma presencial, también a través de Internet. ¡Te esperamos! Me he sacado el carné joven y el bono cultural, también he pedido la beca. Menos mal que aquí me entero de todo. Me han escuchado, me han informado, me han solucionado la gestión que tenía que hacer, lo más importante el trato presencial, cálido y de tú a tú. Tenía que hacer una gestión por Internet que me da un poco de respeto. Me han enseñado y ayudado. Te ayudamos y orientamos en lo que necesites. Recogemos tus sugerencias y escuchamos todas tus propuestas de mejora. Es una oficina 100% accesible porque creemos en la inclusión de toda la ciudadanía. A la izquierda está la oficina de turismo y más adelante, en el lado izquierdo, están las mesas de atención ciudadana. He podido moverme por la oficina de manera autónoma gracias a los códigos Navilens. No he encontrado ni una barrera. Nuestra relación con la administración ha mejorado mucho. Oficinas de Atención Ciudadana de Gobierno de Navarra. Contigo. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.